Amáticos, amáticos, amáticos, amáticos, amáticos. Eh, Recuerdo cuando era pequeño que me buscaba a mi mamá Yo donde yo estaba, me la pasaba jugando a metra al frente de las esquinas, espinas, la vecina, bueno. Cuando jugamos a socorro, eso se lleva a la tradición de nosotros como tal mi son, como que te conozco. Así se hace los niños de Venezuela, se aprende también. se temprano en las escuelas, no llega con la camisa arrugada. Una lisa la tiene asegurada. Ey. pero sé que cómo se va de aquí, ey. Así se aprende muchas cosas en Venezuela. Aprende desde la escuela, mucha gente. Se me Ya yeah, el zapato de la suela de Venezuela. Escucha lo que te canto. Cuando era pequeño muchos me buscaban. Pero ahora que soy yo, se lo van a sentar mejor en un sillón. Porque ya no existo donde yo estoy. ¿Cómo sería It's después break. que sea la muerte? ¿Dónde voy? Sería al infierno o al cielo. Esto es un misterio, nadie adivino. Solamente Dios, el que te pueda perdón si le das una oportunidad Él te puede creer un día más, te puede dar la sanidad Y te puede dar la paz, pero no sé cómo ser Pero no sé cómo ser después de la vida Pero esto va en los pobres que se lleva en el disco brown, oh, grabado por estudio hey. Ya quiero envejecer, quiero saber más de lo que contar, cantar o quieres morir, todavía no, porque en el infierno puedes morir, si te puedes resucitar, hey, 54. Pero ya quieres ser el doctor. Quiero ser el mejor, pero no, eso es lo que se ve, que quiere tener flor. Tener muchos likes en la escuela, tener muchos likes también en los y en Instagram. Eso es lo que se ve ahora en el 2023, eso es lo que tú puedes desear. La muerte otra vez, pero que vaya en paz. Berlear ya te quiere quitar, puede ser el principal, pero rato es un aplauso. Después de lo que dijiste, oh, Kadiko. Con Estudio G. Hey. Hey. Mi recuerdo. Oh. Aló. Yeah. Aló. Una camilla. Oh. La disco. Oh. Oh. Oh. Oh. Solamente con el rico oh el estudio con el G, Brin Solano. Cadivo. Solamente con Ergico. ¡Eh, Serguera y